es, Rodolfo, fuera de, del ámbito político, no? Bueno, la verdad que mejor con tanta política. Eh, hablar en lo personal. Ven, es el, el, el tipo que ven. Es decir, soy... Eh, trato de ser optimista, aún en las dificultades. Amigo de los amigos. Padre de mis hijos. Digo, una persona que como muchos, me imagino que me gusta y, me, y lo que sí me, me, me estruje el corazón, el problema, el otro. Eso, digo, yo soy hijo de, de alguien político, pero quien no conoce a mi mamá, eso es heredado de nosotros por mi vieja. Ella tenía un corazón solidario. Cuando era soltera, iba al penal de Chimbas con el grupo de maristas de, de la Virgen María a enseñarle a escribir en braille a los ciegos para que los ciegos, ya fundó el CADEC, Centro Asistencial del Ciego para que pudieran estudiar con esos libros que escribían los presos, que mi madre y sus amigas y sus compañeras les enseñaban a escribir. Así que la verdad que eso es lo que uno ha mamado y bueno, salvando las grandes diferencias, tratamos de, de seguir esa línea. ¿Y qué, qué haces en, lo, en los tiempos libres, que aprovechás de, de, por fuera de, de, de lo que es la actividad política? ¿Para sí. qué lo aprovechás? Si es que tenés tiempo... No, o... libre tenés, tenés sí. y te lo, te lo hacés. Soy muy amiguero, uh -huh. así que eso, eso me divierte. Eh, más de hombre que de mujeres ¿no? Uh -huh. Pues es difícil ser amigo de las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, yo creo ah. otro debate. Si no, creo, no, creo. pero que empezamos a abrir debate. <risa> Son muchos. <risa> se nos abanitos. va a extender la, la entrevista. Pero bueno, bueno, sí. es difícil porque uno también tiene la mujer que, ¿no? Uh -huh. Se impone y sonado. Pero bueno, eh, soy amigo de los amigos, me gusta el, el tiempo usándolo en... en en, en, en lo que me sirve, en lo personal, para crecer, trato de aplicarlo, de leer, de, de, de avanzar. De, siempre lo que me gusta, es difícil que me metan algo que no me guste para, para poder profundizarlo. Y después, el, y el, pues en, en, lo, en lo más eh, mundano, me gusta ir al gimnasio. Uh -huh. me gusta, yo siempre me gusta el deporte, jugamos al básquet al rugby, al handball en la escuela, al fútbol siempre, pero bueno, no bien, así que bueno, hacíamos lo que podíamos. Ojo, escuelita de urgenio deportivo, no, no, no tan mal uh -huh. Pero bueno, más allá de eso, eh, hoy con los tiempos y que, también con la edad y demás, el gimnasio por lo menos cubre la parte de, de, de diversión, de ejercicio. De, de, se, Viste, el gimnasio, cuando ya sos habitué, se hacen los grupos, así que ya empezás no solamente a ir al gimnasio, sino a compartir otros momentos. Así que hago eso. En algún momento hice, en el mismo gimnasio pusieron artes marciales mixtas, así que también me divertí mucho. dos jóvenes y uno. Así que imagínate cómo salía y terminaba. Pero bueno, buena onda, así que estaba piola. Uh -huh. Me gusta juntarme con, con gente más joven también. Uh -huh. eh, y justamente, y la ¿qué dice la familia eh, de, bueno, de la nueva <risa> candidatura? <risa> eh... Bueno, fue muy difícil la decisión. Esta es mi quinta candidatura. Imagínate a intendente, porque candidaturas tienen todos un montón, pero quizás distintas. Nosotros fundamos un partido para gobernar la capital. Eh, no es un hobby, no es una gimnasia ser intendente. Yo quiero ser intendente, pero quiero ser un buen intendente. Y el buen intendente es el que tiene que estar al lado del vecino, dedicarle tiempo, sacarle ese tiempo a la familia. Y la familia está contenta de los sueños. Una de las decisiones que me llevó, porque... Digo, ¿por qué fue difícil la decisión? Porque yo decía, bueno, chico, otra vez... Si bien lo uno que recibo los vecinos es cariño, me dijo, y me dicen, no baje los brazos, siga adelante, y eso me emociona mucho. Yo hablé mucho con Marcelo Rego, yo le decía, vos tenés que ser candidato a gobernador, y por la recepción que tenía, muy números que veíamos, él me decía, vos tenés que ser candidato a intendente. Pero bueno, me costó la decisión, y, y me dice el, el, mi hijo más chico, el Santino, me dice, vos me decís que no hay que bajar los brazos, que vayamos hasta los sueños, no importa caerse, sino seguir luchando, y no vas a hacer lo que querés, o lo que soñás, que, que tanto que, que has aprendido, que, que te gusta escuchar a los vecinos y transformar eso en realidad. Así que aquí estoy, otra vez de candidato. La o sea verdad que... que con una fuerza enorme... Y gracias a ese vecino, por eso le pusimos amor por la capital. Vos lo que amás no lo querés ver mal, lo querés ver bien, lo querés ver seguro, lo querés ver moderno, eh, con seguridad, ¿no? Disfrutando. Bueno, llevamos la capital y, y quiero verla así. Entonces uh -huh. para eso hay que laburarla. Por eso no es cuestión de improvisar. Ahora vemos todos los candidatos en campaña y es maravilloso. Que el vecino se pregunte por qué no lo ve siempre. O la vocación de servicio les viene ahora, la vocación de ver una capital bien la, les viene ahora. Porque no la han tenido siempre. Con los que compito son los que hoy gobiernan hace 20 años. O sea, yo competí contra Lima, contra Aranda y contra hoy Bajstroki, que ya fue. Digo, son lo mismo. Ellos son, un, un, desde el justicialismo, que son kirchnerismo a nivel nacional, es la ciudad que nos han generado estos 20 años. Y la provincia que nos han generado. Por eso, Marcelo Rey, nosotros sentimos que es la opción y el cambio que la gente pide. Y en Capital, frente a ese justicialismo que ha gobernado antes de 16 años, somos la opción. Entonces, quizás la gente, muchos se quedarán con la duda, nosotros sabemos que lo vamos a hacer bien, como Marcelo, Fabián lo han hecho en Santa Lucía y en Rivadavia. Algunos se quedarán con la duda si lo hacemos bien, pero a ellos le hemos dado ya la confianza y tenemos el resultado que tenemos. Si la gente cree que está bien, los votará a ellos. Esto no es para, para estar nervioso. Los ciclos se cumplen, los modelos se agotan. Sentimos que el justicialismo en San Juan, como en el resto del país, junto al quinerismo es un modelo agotado y en Capital no hay duda que es así, los problemas estructurales cuando arrancamos hace 20 años son los mismos que ahora. Y muchos decimos las mismas cosas que decimos todos estos años. ¿Por qué no lo han hecho ellos? Si han sido gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, el vecino es el que va a decidir eso. Nosotros sí sabemos que lo vamos a hacer, pero para hacerlo, y que no queden palabras, necesitamos el voto, y necesitamos la confianza, y necesitamos llegar, y desde ahí demostrarlo. Como lo ha hecho Marcelo Rego en Santa Lucía. Así que tenemos una expectativa enorme que San Juan va a ir en ese cambio, en la línea del cambio que quiere el país, y Capital va a ser también sobre esa realidad. <risa> El, las, las propuestas, eh, cu cuáles son las propuestas que le llegan al vecino, o sea cuáles, cuando uno camina y demás, cuáles son los reclamos, o sea, los reclamos que hacen los vecinos y cu Mira, cuál es hay, la... hay, hay reclamos que vos tenés que son comunes a todos los sectores sociales, es inevitable, por supuesto que la economía, el problema social, falta de trabajo surge inmediato, eso no es de irresponsable del intendente, la gente sabe. El intento no tiene que ver con el dólar, obviamente, ni con la inflación. Sí. Pero bueno, todo el problema que sea el vecino de capital, yo quiero que sea mi problema. Entonces hay que estar acompañando. Entonces surgen distintos problemas ya barriales. Depende del barrio, pero hay comunes, como es la seguridad, hoy es un problema para el vecino de la capital la seguridad, por eso uh -huh. nosotros planteamos un centro de monitoreo urbano de capital. No solamente el CISEM, sino coordinar con el CISEM, pero un centro de monitoreo de capital. Que la prevención sea que los 32 patrulleros que tiene la municipalidad estén funcionando, hoy tiene 14 funcionando. Porque eso es parte del problema. Lo fundamental en Capital es planificar. En Capital y en todos los municipios. Si vos no planificás, que planificar es partir del diagnóstico de la ciudad que tenés hacia la que querés ir. Si vos no planificás, todo es improvisación. Durante tres años el vecino nos dice por qué no se hizo nada y ahora parece una ciudad bombardeada con parches por todos lados. ¿Por qué hay elecciones? El mismo vecino te lo dice. Si no puede ser que te... Los políticos no solamente tenemos que serlo, sino también parecerlo. Entonces siempre, el primer día de gestión tenés que planificar para que el vecino viva mejor. Con seguridad, con las veredas, con las veredas en, en, en situación que puedan disfrutarla en la capital. Salir a los chicos a andar en bicicleta y que los perros callejeros no le muerdan a los niños, a, a las madres. Digo, es fundamental. Las plazas, disfrutarlas. porque tenemos plazas que no tienen vida? La plaza es para integrar a la familia, con polideportivo para los jóvenes, con caniles para los perros y con bolsitas para que cada uno que lleva a sus perros levantar lo que los perros hacen. Eh, con el, el, el adulto mayor, con las plazas de la salud Que no es, en algún momento hace 20 años que se hace Pero cada, no se le da la importancia que tiene que tener Porque el adulto mayor tiene que no solamente tener recreación Sino en esas plazas también hablar de nutrición, sociabilizar Pensar en, en, en, en vivir con optimismo todo el tiempo que tiene uh -huh. o Entonces sea, nos parece que es parte de una ciudad Que hoy falta esa alegría, falta disfrutarla y eso se disfruta cuando tenés calidad de vida. Cuando vos sabes que pagás los servicios y te viene en prestación de servicio. ¿no? Así que, bueno, eh, los problemas estructurales como te decía son los mismos. La falta de riego, el problema del tránsito, el problema del estacionamiento. Son los mismos hace 20 años. Pero si vos no lo planificás y le delegás a planeamiento. Planeamiento hoy lo decide la provincia, cuál es el uso del suelo y el ordenamiento territorial que tiene la capital. Siendo el municipio primero, el principal departamento de la provincia, no decidimos los vecinos en capital, porque el peronismo decidió darle hace 20 años a planeamiento de la provincia la decisión sobre el uso del suelo. Donde hay un, una zona comercial, donde hay una, una estación de servicio, donde hay un edificio, donde hay, donde hay boliches. Digo, ¿por qué lo tiene que decidir la provincia con la venia el municipio? Es al revés, tiene que decidir el municipio con la venia en todo caso de planeamiento. Pero lo delegó en forma de, de uso y costumbre, no por ley ni por ordenanza. Entonces, desde el primer día vamos a recuperar, si tenemos el honor que los vecinos nos acompañen, la decisión sobre el uso del suelo y capital va a estar planificada el primer día. Digo, y, y hoy de la plata, vamos a decir, sí, la plata, la plata hoy eh, la tiene el municipio de la capital. El año pasado tenía 4.200 millones de pesos. Fue el municipio que más aumentó en, en coparticipación. Hoy tiene 12, más de 12.500 millones de pesos. El tema es que, como decimos con Marcelo Rego, administrar gobernar es administrar prioridades. Si vos preferís hacerle las veredas a los grandes comerciantes, que bienvenido, el que tiene un local en el centro y cobra, que son caros, los, los comercios del microcentro, la de los bancos, la Universidad Nacional, tiene el segundo presupuesto de la provincia y le estamos haciendo las veredas gratis. Cuando vos a un convenio que podés hacerlo con los vecinos, con los frentistas, porque el frente, la vereda es del frentista, pero hacerla en los barrios, pues la hacemos gratis a los que la pueden pagar. Hay algo que no sirve. Entonces, no se hizo otro año, se hace ahora para mostrar, porque todos pasamos por el microcentro. Y a veces se hace mal, como fue la Plaza 25 de mayo. Se, se licita con una, un presupuesto de 22 millones de pesos por dos meses. Tarda más de siete y por qué sale más de 70 millones de pesos. En tres meses, en siete meses, hubieron tanto inflación. No me lo expliquen a mí, se lo expliquen a los vecinos que es la plata de ellos. Y en vez de priorizar, ¿sabes por qué se hace eso? Porque no hay planificación que yo te decía. Uh -huh. Si vos mantenés el riego, la plaza que tenía 25 de mayo, el riego por aspersión, esto como en tu casa, si una gotera de una canilla, el, cambiás el cuerito y se soluciona. Si no lo cambiás, termine, cambia, tenés que cambiar el caño, y es mucho más caro. Usted hicieron un pedo deforme, ¿no? Todo esto que yo te digo es en pedido de informe. No, nunca nos contestan ningún pedido de informe. Uh -huh. Pero Entonces esto para que no quede solamente en cuestiones que uno... Porque lamentablemente decir lo que está mal y todo lo que nosotros sabemos que se puede hacer y hacer bien. No solamente con los equipos nuestros. Hemos firmado convenios con el Colegio de Arquitectura, con el Colegio de Ingeniería, con el Centro de Ingeniería. Pues es quien hay que consultar a los que saben, a los que estudian, a la misma universidad. Como en el, en el barrio, a quien hay que ir a preguntarle qué problema tiene el barrio. Al vecino, a la unión vecinal. No decidir de traer un escritorio. Eso es gobernar... Porque yo quiero ser intendente, porque quiero ser un buen intendente. Y el buen intendente es el que está al lado del vecino, escuchándolo y desde ahí tomando decisiones. No creyendo que uno tiene la verdad y quizás hasta lo del equipo propio. No, escuchando aún en las diferencias, haciendo las cosas que van a mejorar la calidad de vida de todos. Capital tiene más de 100.000 habitantes, los vecinos de la capital. Pero transitamos 250.000 sanjuaninos, transitan todos los días de lunes a viernes porque vienen al centro cívico, terminal, hospital, a un medio de comunicación. Aunque no sea capital, ese hombre o mujer joven... También ensucia, rompe, hay que darle servicio. O sea, capital necesita estar bien para los sanjuaninos y para el turismo que viene. ¿no? Uh -huh. eh, el otro día estamos viendo unas imágenes recientes. De... La... Sí. Estamos, Estamos haciendo ahí. Eh... Si no me dejas hablar. ¿Querés hablar? No, quizás ese soy yo el que no la deja <risa> hablar capaz. No, el que Rod sí, no, Rod Rod Rodolfo, Rodolfo hace una, una respuesta. No, eh... no, lo que pasa es que uno cuando amas a ama, ama la capital y sentís pasión, hay que defenderla. Digo, esto no, no es una cuestión de ser candidato por ser. Yo podría haber sido candidato en cualquier otro cargo. Y quiero ser intendente. Digo, en eso no me va a ganar ninguno. Porque la vocación de, de serlo tiene que ver con, con estar siempre. Te cuento una anécdota, perdón que lo vuelva a interrumpir. La semana pasada anduve por el barrio Mutual Banco San Juan. Valeria me atiende, tres hijos, el mayor de nueve, diez años. Me dice, ¿sabe por qué le voy a da dar mi confianza? Porque yo me he mudado tres veces en Capital. En distintos barrios, siempre alquilando. Las tres veces usted pasó por mi casa y no había elecciones. Me vino a preguntar qué hacía falta, cómo veía el barrio, venía con los concejales. Digo, eso es. Digo, pero no es porque yo sea bueno, es porque la vocación que hoy decís que tenemos por la capital, porque te van a hacer de golpe? Los que hoy son candidatos les surge. La gente, si algo les molesta a los políticos, es que llegamos al cargo y después no volvemos más. Entonces que la gente se pregunte, che, los que hoy dicen van mágicamente a volver cuando sean intendentes o concejales, bueno, que los tienen a ellos. Ahora, si creen que uno lo va a hacer porque lo hacemos, bueno, aquí nos tienen a nosotros. Bien. Eh, no, yo quería consultarte una última eh, con respecto a una, una firma a de ver. hace unos días que hubo de, de este microhospital veterinario ah, bueno. que hicieron con Marcelo Reo. Te conté de la otra firma y te dejé picando esa para, claro. para lucirnos. Para... <risas> y algo muy importante, hablando de lo que lo hacemos siempre, fíjate que lo planteamos en el 2019, el microhospital veterinario, no es un problema solamente de los animales, en la capital y en todo San Juan. También es un problema de salud para todos, porque la, la, hay patologías que afectan al animal, que se contagian al ser humano. Entonces, si vos no haces un laburo coordinado, no solamente en capital, sino con el gran San Juan, la frazada es corta. Vos haces castración en capital y no lo haces y coordinás con el resto de Rawson, Chimba, Santa Lucía, Río Ávila, va a fallar. Entonces, digo, tenés que hacerlo. Pero el microhospital veterinario es una deuda que tenemos con nosotros mismos, porque los animales son seres sintientes. Digo, eso lo hemos presentado en la Cámara de Diputados con Marcelo Rego, uh -huh. lo sentimos, lo creemos. No es una cosa, como dice el Código Civil. Y las agrupaciones protectoras de animales han querido firmar este convenio con nosotros, como lo hicimos en el 2019, porque no lo defendemos de ahora, lo defendemos siempre. Hoy en Capital no hay pirotecnia, no hay tracción a sangre, no hay espectáculos con animales, gracias a las ordenanzas nuestras, uh -huh. de Junto por el Cambio y de Actuar, que es una bandera nuestra con mucha fuerza. Entonces... Lo firmamos y con un orgullazo. En el 2019 también lo firmó con Dalazuana, el veterinario Rodolfo Dalazuana, quien es el veterinario que atiende gratis a un montón de gente de toda la provincia, que es el, el, el padrino de las protectoras de animales. Por eso han confiado y, y se comprometen, porque siempre estamos acompañando el esfuerzo que hacen. Entonces ahora nos han acompañado en la firma de este compromiso, a Marcelo Riego y a mí, Asociaciones Protectoras de Animales. Y queremos que Rodolfo de la zona si tenemos el honor de llegar a, a, la, a la capital, no solamente hacer el microhospital veterinario, sino que de la Suana, el, el veterinario de la zona lo, lo coordine. Bueno, a ver si me dejas hacer una pregunta ahora. Yo ¿Sí? pensé que ibas a aparecer con el vino, con la copita de vino, que muchas veces los veo, hoy me tocó agua, pero bueno, vamos a aprovechar el ya, agua. Puede aparecer, puede aparecer en cualquier ah, momento. Ah, bueno, entonces vamos a esperar. Eh, hay una consulta en ¿Sí? las redes que respecta a que ¿Cómo ayudarías, propondrías vos, que yo incluso se la hice, si no me equivoco, al candidato anterior que vino de Capital también, a Gonzalo, Gonzalo y a Emilio? Eh, ¿Cómo solucionarías los conflictos que hoy surgen con los empresarios, emprendedores, más que nada y comerciantes con respecto a la Capital y a, a la, la peatonal? ¿A las habilitaciones? ¿o? En general, por las situaciones que están pasando con la crisis, el tema de los alquileres, la poca venta, qué... Le vas pregunta. a brindar vos qué herramientas bueno, para que asistan todavía o mantengan bueno, dentro de la peatonal. Yo le agradezco a quien lo, lo, lo planteó porque es un tema que nos preocupa. Es decir, vos quien pretende invertir y emprender, que eso significa jugarse, generar empleo y, y, y apostar a la capital y a San Juan. Por eso se van de capital porque cada vez son más caros los alquileres en capital. Lo que hay que proponerles es ni más ni menos que mimarlos a los que vienen a emprender. Hay que acompañarlos en ese esfuerzo. ...capital y el microcentro y el centro comercial... ...hablando de problemas estructurales... ...hace 40 años es el mismo... ...quienes rondamos ya con algunos años... ...si vos te paras en el centro... ...Faltamburgo... ...Sopelsa en la calle Mendoza... ...los jueguitos electrónicos y es lo mismo... ...que hace 20, 30, 40 años atrás... ...digo, si no tenés una capital... ...que sea el verdadero shopping a cielo abierto... ...como todos los candidatos lo decimos... ...con actividades, con que la gente vaya... ...a disfrutar ese microcentro... ...y ampliarlo hacia las zonas que hoy... ...no, no se aprovechan... Vos tenés un eje inevitable que hacia el Hospital Rawson, hacia la Avenida Rawson, Hospital Rawson, Terminal de Colectivo, que tenés, tribunales, que tenés que aprovecharlo, o sea, ampliar lo que se llama el centro y sacar los colectivos del microcentro. Yo sé que es un tema difícil porque a los sanjuaninos nos cuesta ir eh, caminando, queremos llegar hasta en el auto, en la movilidad o en el transporte público, hasta donde vamos, pero hay que hacerlo para bien de ese comerciante y del sanjuanino que quiere disfrutar no solamente de la compra, sino del paseo también. Como hizo Santa Lucía, en Santa Lucía no había un solo foco comercial. 14 centros comerciales hoy tiene. ¿Y qué hace el municipio? Acompaña el esfuerzo del emprendedor. Y no hay que solamente detenerse en el microcentro, hay que distribuirlo en otras áreas de la capital, con focos gastronómicos, con centros culturales, que acompañes con actividades. Entonces, no es solamente sábado y domingo, es de lunes a lunes, generar eventos, una agenda de eventos nacional, y Dios quiera internacional, para que ese efecto multiplicador, si vienen de afuera poco tiempo en una, en una agenda, en un evento, van a ir a Capital, a recorrerla rápidamente. Tú tenés que estar preparado para eso. El DELECO no solamente puede estar para el estacionamiento, cuando venga turismo hay que dárselo gratis el estacionamiento, sino que también tiene que estar preparado para hacer guía ¿Y de dónde turístico? saldría ese dinero si vos solo vas gratis? Más de 12.500 millones de pesos tiene hoy de presupuesto, cuando el año pasado fue 4.200. Mirá si no hay plata. Y sobra la plata para hacerlo. El tema, yo te dije, Mayra, es administrar las prioridades. Si vos priorizás Dejar la plata para el último año, para mostrar por querer ser reelecto, y yo, si quiero hacer eso, yo prefiero que no me voten la reelección. Estoy fallando a mi palabra la confianza que el vecino me va a dar. Pues el primer día tenés que planificarlo, con creatividad y con esa plata que sobra para distribuir. El tema es que vos lo priorices. Si yo priorizo el microhospital veterinario, no voy a priorizar el pésimo asfalto que están haciendo en Libertador, Córdoba y Central. Y no quiero aburrirlos, pero si quieren se los explico. No sé, digo, los dejo a su criterio, diría... ¿Tenemos tenemos al ¿cómo? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, a ver, alguna que van llegando a 12, 4, 4, 3... eso 13. del asfalto, acuérdense lo que les sí. digo hoy. ¿eh? Bien. Pasen nomás para darle el ejemplo, por central en la puerta del central universitario. No hay ya cordón en el medio ni cordón en la vereda. Uh -huh. Ya rompen el código de edificación, 17 centímetros tienen que tener el frente, la casa, sobre el asfalto. Se ha puesto una capa de hormigón, una capa un, asfáltica sobre... La losa de hormigón. Bueno, no quiero aburrir, pero se gasta mal. Se, y gasta, se puede estar roto ya, como pasó en la avenida Rawson, en la Entonces, puerta de ¿Entonces ¿Tendrías como propuesta también modificar el gasto público? Por supuesto. Bajar la planta política. Hoy tenés más de 3.300 con, entre contratos, pasantes y planta política. ¿Vos te crees que más la planta eh, permanente? Digo, ¿Sí? sobra gente para poder hacer las cosas bien. El tema de las prioridades. Quiero ir por la reelección, dejo todo para los últimos seis meses, duermo la siesta durante tres años y medio o hago del primer día, que quizás la gestión me lleve en todo caso, pero no pensar que la, subestimar al ciudadano, al sanjuanino, que va a ser por eso. Así que la verdad que, bueno, perdón, vamos a las preguntas porque si no me embalo y sonamos. A ver, bueno, a ver, dale, se dice, el, eh, la gente dice, buen día, quiero saber qué opina el candidato Colombo con respecto a la ley de alcohol cero. Lindo tema para debatirlo, es como ayer lo hablábamos con los jóvenes, el tema de, de, de la marihuana, ¿no? Es decir, son temas que hay que debatirlo, yo es difícil dar una opinión personal. Si vos me decís a mí, eh, quien maneja no tiene que tomar entonces el alcohol cero es una realidad pero en una tierra donde el vino eh, es nuestra producción mad madre donde nos tomamos un minuto todos disfrutando, hablando del asado de los, con los chicos del gimnasio que después vamos a, a molestar gente eh, digo, me parece que es un tema para debatirlo, yo creo que quizás eh, hay que hacer, cero es difícil pero en su justa medida para que lo dirán los médicos, los científicos cuál es pero es un tema para debatir. Ahora, lo ideal sería que quien toma no maneje. Eso uh -huh. obviamente lo queremos todos. Y si decidimos eso, que el debate se dé, cada uno tendrá su opinión, hay que ser muy estricto con, con las sanciones. Quitar el carnet directamente para que no pasen la, los dolores y, o terribles momentos que se pasan. Bien. Y tenemos a ver alguna más. Dice, buenos días, quiero consultarle uh -huh. al candidato Rodolfo Colombo. ¿Qué haría para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la capital? Uh, qué buena pregunta. ¿Cuántos programas tenemos? ¿Y? Ya la, estamos, China, la... la China no me invita más, yo creo. No, ya estamos casi sin tiempo, pero bueno, para Si yo te tengo que invitar, te voy a la... dar con preguntas personales. La ciudad, bueno, no estaría mal. La, la ciudad tiene... tiene eh, a ver, el primer... Eh, a mí me encanta el municipalismo, por eso quiero ser un buen intendente. Porque es el lugar que el, el ciudadano, en este mundo globalizado, más para los jóvenes, que apretan un botón y, y, y van al mundo. Digo, el, el ser humano pierde su calidad de ciudadano, se va alejando de la ciudadanía. Y para poderlo recuperar y darle la, esa, esa ciudadanía, ese, ese sentir de que el problema de uno es, es una identidad colectiva y propia de todos es el municipio. Entonces el joven se va a sentir fuera de su ámbito si el municipio como, como, como institución no acompaña su realidad cultural, su realidad de falta de laburo, su realidad de capacitación. Partiendo de lo básico, lo primero que vamos a hacer para los jóvenes es la conectividad. Digo, la conectividad no es solamente en las plazas, como algunos candidatos dicen. Es en toda la capital. Hoy, hoy ya no es un privilegio. Hoy es una obligación del Estado darnos a los ciudadanos conectividad. Porque la conectividad depende del laburo, depende de la recreación, depende de informarte, hasta estudiar. Digo, ¿no? O sea, me parece que esto es parte de lo que hay que hacer. El primer empleo, el municipio tiene que estar acompañando. A esos emprendedores, que decíamos, ¿cómo acompañamos? Convenios para que el primer empleo sean de los jóvenes de la capital. Que no vengan de, afu de afuera, bueno... Tendrán sus problemas también, pero también tienen los jóvenes al cual uno hoy les dice que nos den la confianza. Hay que generarlo, capacitándolos, hay que generar un laboratorio de ideas. Hay un montón en la universidad de chicos que muchos nos acompañan con tecnología. Hay que hacer un hackathon todos los años. El hackathon es una especie de maratón, para que entendamos, de los técnicos en, en, en, en el tema tecnológico. Y que surjan ideas para mejorar la calidad pública del municipio, de la provincia, de la nación. Eso después se vende. Entonces, el municipio tiene que estar acompañando esos objetivos y desde ahí, no solamente para que surjan, sino en la comercialización, si no queda en el garage de, de Bill Gates. Yo ¿no? digo, es muy importante acompañarlo a los jóvenes como en la cultura. Nosotros, y permíteme el chivo, digo, porque no es cuestión de que yo llene de tonada al, al, a, la, a la capital. Bienvenida a la tonada y me encanta. Pero al joven hay que acompañarlo en su cultura. Y si hoy es el trap o la música urbana, Digo, tenés que acompañar, nosotros mañana hacemos un evento para que el joven vea que desde nuestro esfuerzo, conjuntando lo que podemos, para traer uno de los futuros, Duki Wash, que, que se llama Falque 912. Y es gratis, hay que conseguir la pulsera, así que quien se quiera acercar por el local o por las redes, la puede conseguir. ¿Quieres ir? En, eh, usted está invitada, Mari, pero que no yeah. se cambie de ropa a su marido, ¿sabe? como me contaba recién, que vaya como, como quiera ir. Eh, la pulsera se consigue, es en Hugo Espectáculo, de Bien. 7 de la tarde a 11, sin consumo de alcohol, porque también es, es piola, digo, para, para que no crean que uno está en otra cosa. Y, y desde ahí es acompañar la cultura. Como decías, ¿qué hacer? Acompañar la cultura. En el 19, y esto no es electoral, digo, hicimos el primer torneo de freestyle. Y trajimos, en un esfuerzo enorme también, a Stuart. Para lo que, uh -huh. Vos no estás, Santi, en eso, pero por ahí, uh -huh. Mayra, que es más joven. Bah, no tanto. ¿Más pero, joven? Sí, no ah, tanto, mira. es verdad, no tanto. ¿Qué me querés? Bueno. ¿Me querés? Dale, no, largame, no, no, no dale, no. dale. Pero digo, lo trajimos a Stuart. Hoy Stuart sí. es parte de la red de, de, de la, del circuito Red Bull en el mundo. Uh -huh. Está entre los tres primeros más capos de freestyle. No es tanto como el trap, que es más, uh -huh. más hoy más cercano a nosotros, ¿no? Zeniki, Nicole, todo eso es trap. Filo trap, pero el freestyle es más específico. Pero estuvo hoy es un capo y lo trajimos, estuvo bueno, acá. veo la... que Santino te ha puesto al día. Sí, no, Santino... Bueno, muy bien, no, Santi. Bueno, es que uh -huh. tenés que escuchar a los hijos y a los jóvenes. Entonces sí, hicimos, hicimos en esta cuestión cultural, a compartir eso como que hacer, y no de la boca para afuera. Porque uh -huh. todos decimos, ah, para los jóvenes vamos a ser una ciudad divina. ¿Dónde hoy hay hoy? ¿Dónde hay hoy un punto de encuentro para los jóvenes? Que esta palabra me va a, ayud a ayudar vos, Mayra. ¿Cómo es? Para que hagan streaming. Streamer, ¿Los streamers? No, no, pero puntos de encuentro para que sea instagramable, pero para el Instagram. Bien. Viste como hay en otras ciudades del mundo, que vos decís, che, nos juntamos en sí, la Plaza Italia. Claro, entendés, el lugar de encuentro lo llamemos más, más sanjuanino. Pero que sea instagramable, que, que digas colores, que tenga cosas para hacer, piola, Bien. para Bien. la edad de ellos. No para mí, que capaz que ni lo entienda. Digo, pero hay que estar en esa cultura, hay que involucrarse con ellos. Lo peor que puede hacer es oponerte, porque la, contra la cultura no hay manera, y menos contra la del joven. Si recordamos el mayo francés que movilizó al mundo cuando te decía... Eh, la frase maravillosa que podrán cortar todas las flores del mundo pero jamás detener la primavera, fueron 17, 18 años los pibes que hicieron el Mayo Francés. Y revolucionaron el mundo. O sea, lo, es con los jóvenes que Bien. tiene que venir el cambio. Por eso aportamos muy fuerte que ese cambio tanto en la provincia como Marcelo Rego y Dios quiera con Bien. nosotros en la capital sea una realidad. Te bueno. estoy viendo que me estás haciendo así, Santiago. me está haciendo por debajo de la mesa. Me están sacando. Mari es me haces redondear que... yo ya dije no. Rego, Gobernador. Ahí está, lo, queremos Rodolfito lo último. Es que encima voy. están llegando cerramos, otras preguntas. Cerramos. No sé si las puedo hacer. Bueno, sí, ya. no le vamos a dejar Nos a la tenemos, gente sin contestar. Tenemos que cerrar. Estamos. Una ¿vamos? pregunta más, le demos a la ¿vamos? gente una pregunta más, Mari. Bueno, una Valeo, más y no. Bueno. Y no eh, pero bueno, lo podemos volver a tener. Desde que no somos candidato difícil, lo podemos tener. Difícil. de... Y hacemos otro tipo de preguntas. No, ya no sé qué me voy a poner porque esto... Claro, no sé hoy, si se hoy se vino repetir. como candidato después. Dale, dale, vamos con la... Cerramos con esto. Cerramos, Y, y nos vamos porque si no Marita nos va a... Bueno, muchas gracias por la invitación. Debido a los sucesos recientes, dice una televidente, ¿qué opina el doctor con respecto a la atención psicológica gratuita? Me encantó esa pregunta, porque hay temas que no... Voy a tratar de ser sintético para que Mari no me empiece Por favor, porque a hacer no, helicóptero. Nos van a retar después sí. nosotros. Y no vino el vinito, pero no importa, será la próxima. Mejor, porque ando manejando, así que vamos a estar con la Muy tolerancia cero. No, no Digo, Hay no temas toma. que yo te decía en un momento, como la seguridad, que no son del intendente. Pero te, si hay un problema en la capital, lo tenés que tomar como propio. Nosotros hemos hecho hasta un pequeño spot para, para las redes, que tiene que ver con un problema de los jóvenes. El año pasado lo vivimos, jóvenes con una tasa en San Juan tremenda o durísima de suicidio la salud mental tiene que ser parte de, desde la municipalidad porque es un problema del vecino, entonces el primer mostrador yo te decía es el municipio, el que tiene que estar respondiendo al ciudadano, así no sea un problema o no tengas los recursos para hacerlo, va a haber un área específica para acompañar con equipos técnicos, interactuar y demás, equipos de gabinete no solamente en el municipio, saliendo a los barrios. No sirve que se queden enfrente de, de en frente a la Plaza Verastain. Tenés que ir a la Unión Vecinal, tenés que ir al, a, al lugar, por ahí no hay Unión Vecinal, al club del lugar, en la, donde sea, pero ir a buscar el problema. Y la salud mental va a ser una de las, de las realidades que le vamos a dar bolita. Hoy la anorexia, la bulimia, el tema de, de, de, de parte de la inteligencia emocional que hay que darle en las escuelas. Yo lo hablo mucho con Marcelo porque la educación que hoy tenemos está muy bien la, la la ciencia dura, la matemática y la lengua. porque es la base? Pero vos tenés que darle al pibe las la la herramientas para crear, para innovar y también para ir hacia el fracaso. Michael Jordan, muy cortito, que a mí me encanta el básquet, y me encanta Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de la historia de la NBA, 6 Anillo, dijo, yo tuve mucho más fracaso y tiros fallados que lo que hice. En el colegio secundario no fue a la selección de básquet de su colegio. Entonces digo, es un ejemplo... Messi estuvo a punto de retirarse porque lo, lo insultábamos. Sí. ¿no? Y mirá el ejemplo de tenacidad, de humildad. Y nos dio el, el quinto título, el, el, el tercer el título, pero en la quinta vez que se presentaba. Entonces bueno. me parece que acompañar los problemas de los jóvenes, no tan jóvenes, porque también uno piensa en los jóvenes, pero la persona que se jubila, yo que tengo tanta cercanía con el adulto mayor y. Ah, pensé elancés, que decía que te ibas a jubilar. Estoy tan cercano a jubilarme, claro. digo, entonces estás ahí. Entonces digo, quiero preparar el ambiente para que sean piola las respuestas que uno tenga. Entonces desde ahí, eh, digo, vos cuando te jubilas, yo lo conozco desde haber pasado por el ANSES, viene otra vida nueva, que tenés mucho tiempo libre y a veces vienen muchos bajones también. Pero después de 20 años o 25 años ir a trabajar, o al mismo lugar, muchos casos, el docente por ejemplo, y de golpe te ves, entonces digo, también hay que acompañar esa realidad. Así que, bueno, la salud mental sintetizando para que no empiece el helicóptero. Bien, mal. Sí, sí, porque, eh, bueno, cerramos con la última. Bueno, bueno. Ah, bueno, bárbaro. Estamos. Eh, sin, eh, sin jubilarme por ahora. ¿Tenemos más tiempo? No. Bueno, bueno. Rodolfo, no. Te, te, queda digamos, pendiente para pendiente. Bueno, gracias por, por haber venido. No, al eh. contrario, un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Mari, sé que has tenido mucho que ver vos, así que es a vos a quien te agradezco. Eh, no un gustazo la verdad que tienen entraban en arrancaba una fuerza enorme los felicito no es fácil Gracias. hay mucho, así como uno tiene competencia ustedes también un horario difícil pero veo que muchos jóvenes redes familia, los está viendo así que y son muy entretenidos se llevan muy son un buen equipo eh. nos ha estado viendo la Bella y la bestia sería la cosa o cómo es, no, no, no no sé qué, sé. Cómo es el programa cómo es el nombre del programa de primera Ah, ahora Esto sí, menos mal, pensé que no, no sé por qué había escuchado. Bueno, eh, ahí está, entonces, ahí cerramos. Gracias, cerramos. Rodolfo gracias. Colombo, candidato a intendente por la capital, eh, junto a Marcelo Rego en la gobernación. Bueno, nosotros vamos a un corte, sí, eh, rápidamente, y ya volvemos con más de primera en este programa de día viernes.